Destrozaron a Argentina Y es que mientras la gente estaba festejando en las calles porque Argentina salió campeón Miren, aparecieron estos inadaptados, estas personas que no sé si considerarlos personas Porque no festejaron, vandalizaron, miren cómo rompen ese semáforo ¿A dónde te querés trepar? Después terminan el suelo y lo tienen que llevar al médico Y miren estos, estos, no, no, esto no se puede creer Empiezan a saltar en este puesto de diarios y después, miren lo que termina pasando. Este puesto de diarios se termina cayendo. Puro destrozos se vieron en las cash. Ay, miren, miren esto. Otro más que se trepa a los semáforos. Miren, parecen monitos, parecen changos. Tanto les gusta trepar. Vieron cuando te dicen, y en la otra vida, ¿qué animal te gustaría ser? Bueno, estas personas eligieron ser monos. Porque miren cómo se trepa, miren... Ay, no... Si se llega a caer eso pueden dañar a muchas personas que estaban en el lugar